Wop a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y vamos a seguir con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke Lo habíamos dejado por aquí Y ya habíamos recogido, mira aquí hay una poca insignia que no puedo recoger porque necesito pescarla Así que vamos a ir al punto de encuentro, vamos con el Tauros que vamos mucho más rápido Que nos van a enseñar una cosa Hola, entrenador. Veo que tienes una super pulsera Z. En el fotoclub de Alola puedes posar frente a la cámara junto a tus Pokémon favoritos y sacar todas las fotos que quieras. Adelante, por favor. No te, no te marches con el carrete vacío. Bueno, esta es una de las de la ventajas, bueno, las ventajas no, de, la, de las novedades de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Como ya la vimos en, en mi juego de Pokémon Ultra Luna Nuzo. Ah, no. Lo que yo vi, lo que, lo que hice yo era el, el, el Luna Nuzlocke, Así que esto es algo nuevo. Ay madre mía, ay madre mía. Como ya yo lo jugué. <ríe> como me jugué y me pasé todo el Pokémon Luna Ultra Luna Nuslo, Ultra Luna, pues ya pensé que me hizo un Nuzlocke, ala ala. Me acabo de hacer la licha un... a la, la un pío Que <ríe> me quiera entender que me entienda Dice, prepara tu sesión fotográfica Con Adriusito Con Annie Con Siul, con Anto Con Romelo, con Silent Nico Silent Nico me está salvando bastante Pero yo me voy a sacar la... la foto con Romel. Claro que sí De frente... la cara, no sofacing, así de frente. Comenzar con la sesión fotográfica. Pide un Pokémon que pose para la foto y captura los planos geniales. Una pose, una pose, comparte. Usa el icono de llamada para avisar a tu Pokémon cuando quieras que haga su pose. Usa la para elegir tu propia pose. Vale. Los icono a la izquierda permiten ajustar los parámetros de la sesión fotográfica El icono superior conduce a la pantalla de opciones el... Perfecto Vamos a ir A ver, aquí está el Pokémon Como una especie de Aquí es como si estuviera El Super Contento Y aquí es como si fuera a combatir nah, A mí me gusta más este. Aquí, puedo elegir la pose que quiero que haga el de pintora. Vamos a hacerle que haga el volador. A ver. Ah, el volador está guay. Confirmamos. Vale, vamos a pulsar el botoncito este de aquí. El de la cámara roja. Vale, no sé qué. Pues el otro de esta pantalla puedes ajustar el zoom, vale. ¡Wow! Ah, mira, bajarle subirlo aquí más o menos. Y esta es rotarla. Vale. A la mitad. Si sí, a mí me parece que ahí está perfecta. Vale, yo voy a hacer la pose. Yo quiero que salga lo, lo último, de la puño, lo del puño, que parece lo de la voz La voz no, lo de Operación Triunfo Entonces desde que se agache Saco unas cuantas fotos Una rafada de fotos pulsando R Y ahora puedo elegir vale. Esta me gusta Jolines, Torracat sal salió con los ojos cerrados Pero bueno, tengo esta, esta Esta está guay Venga. y esta ta, no está tan guay, pero está bien confirmamos se borrará cualquier foto que no hayas marcado ¿quieres continuar? sí está guay bah, finaliza la sesión ¿por qué más? es un poco ver cómo es y ya está wow, menuda instantánea te voy a hacer un regalo para que puedas ver tus fotos siempre que quieras Un álbum de fotos, gracias Eres... eres una... Vale Ah, puedes decorar tus fotos con peatinas Una foto sin peatinas es como un día sin sol Y se pueden mandar a través de la Poképlaza Vale ¿Quieres decorar con peatinas las fotos que has tomado? Sí. Venga, ya que estamos Vamos a perder tiempo pero no mucho venga esta decorar con pegatinas que si sí? las pegatinas se colocan ahí se ponen así tata tata tata tata. venga a ver uy pues mira hay un montón de pegatinas un pico moco Esta. Y, y no la puedo hacer más pequeña. Mira, aquí hay un montón de confeti. Vamos a meter la confeti por aquí. Confeti por aquí. Y creo que también había brillo. Vale. es que qué más había. Oye, pues está guay, ¿eh? Está guay, me gusta Puede poner un montón de peatines ¡Ay, mira qué guapa! ¡Qué guay! ¡Me gusta, me gusta! Y de ataque y todo Mola. Oye, pues está muy chulo, ¿eh? Y mira, Marcos. Marcos, Marcos, Marcos Creativos. de apatón, para Ya Este me gusta siempre, siempre me gusta. Este. Ok. ¿Quiere guardar la foto? Grabar una copia. Bien, eso me gusta. No estropear nunca la foto original. Venga. Perfecto, me gustó, me gustó, me encantó, está perfecto, mira qué bonito, qué preciosidad. Aquí dice compartir. Sí. Venga, para atrás. Dale, ya vimos un poco cómo es, así que ya podemos seguir. ¿Te gusta cómo ha quedado? Gracias a Roto, a medida que viajes por Arola podrás conseguir más fondos para tus Pokémon, para tu álbum. Aprovecha el recorrido insular para ir llenando tu álbum de fotos entre prueba y prueba. Ok. ¿Tú qué? ¿Quieres que te diga si alguno de tus Pokémon procede a otra región? No. ¿Por qué? Porque ninguno va a pertenecer a otra región. Hola. Cotoné, estoy mirando a ver si, no, no, no quiero jugar con Cotoné, con, con, confi, da igual, vale, pues yo no, te pedí ese, otro día jugamos, a ver aquí, aquí algo, tengo que poner esa socializar para que se, no. Más tutoriales, no, gracias. Tutoriales, no, gracias. Debes dejarlos de hacer. ¡Eh, le pintora! Menos mal. Historia. ¡Uy, qué guay! Se ve dar tricks fuera. ¿Qué tal? ¿Te has hecho muchas fotos en, eh, con Manimate? Seguro que salís genial. Ya, yeah, ahora nos toca viajar al próximo destino. A Cala. No perdamos tiempo. ¿Tú no te sacas una foto? <ríe> sé que me tiraría una eternidad para asegurarme de que Datri lo mejor posible En las fotos, elegir las pegatinas Fijo que acabaría aburriéndome, aburriéndote como una ostra esperándome Eli Pintora, te lo digo yo Trix Me pregunto qué tipo de pruebas nos esperan. ¿Qué tal Eli Pintora y Tilo? He venido a deciros que el yate ya está listo Anda profesor Cucuy el caso es que después de ver, de ver al Mantine de playa Big Wave, me apetece surfear hasta Cala. ¿El pintora te apunta? Quiero ver cómo te maneja. Voy a probar a ver si, por algún casual, la capturadora no se me apaga mientras hago el surfeo Mantine, porque casi siempre que lo hago se me apaga. Entonces vamos a intentarlo. Que no, pues nada, ya coger el yate. Si no, pues no lo grabo, no pasa nada. Así se habla. Podemos tomar la ruta 2 para llegar a la playa Big Wave. Pero bueno, Tilo. Jeje. De todas formas, ¿por qué no? Viajar junto a los Pokémon también forma parte del recorrido insular, así que podría ser una buena idea montar con un, en un Mantine. Claro, pues ala, a cala. Te espero en la playa Big Wave en la ruta 2, Le Pintora. Esto, lo cierto es que me gustaría decir pedirte un favor, Eli Pintora dime espera, es que quiero devolver a Nebulilla a su hogar, como ya te comenté me salvó cuando corrí un grave peligro y quiero agradecérselo hay muchas cosas que no puedo hacer yo sola, porque no soy una entrenadora por eso, si no te importa, me gustaría que me echases una mano, sé que es mucho pedir, no tienes por qué hacerlo si no te apetece te ayudaré, hombre mujer, niña que Muchas gracias. No te imaginas lo mucho que me alegra oírte decir eso. No sabría qué hacer si no. En ese caso, nos vemos en la siguiente isla. ¡Cos! Venga, adiós. Pues nada, como digo, vamos a, a guardar. Y nos vamos a, a ver si nos funciona el, el Mountain. Vaya, pero si tienes la insignia del recorrido. Insular y hasta un Normastal y un lisostal Z. Por lo visto, has conseguido superar la prueba de Liam y la gran prueba de Kaudan, ¿eh? Mi más sincera enhorabuena. Déjame presente. Me llamo Gabriel Oak. Soy científico y me dedico a investigar a los Pokémon Dominantes. ¿No te has preguntado alguna vez por qué son tan grandes o a qué se debe la, el, esa aura que los rodea? Ya lo creo. ¿Para que sí? Pues entonces te, interesa te interesará saber... Te interesará lo que voy a proponerte. Se trata de reunir dominsignias para recibir a cambio un Pokémon similar a uno dominante. Están repartidas por doquier. Solo tienes que encontrarlas y despegarlas. Si logras encontrar 20, te daré un y bien hermoso. Estoy seguro de que lo conseguirás. Cuento contigo, Slipintora. A fin y al cabo, no todos pueden presumir de que de haber recibido un rotón de Profesor Kukui. ¡Roto! Si necesita verme, no tiene más que ir a la playa de Kantai, que se encuentra en Akala. Puede llegar allí y surfeando con Mantine. Tuve que frenar aquí porque, claro, de repente me salió eso cuando no me tenía que haber salido nada. Y nada, Big Wave, vamos a probar. Hello. Anda, ¿vosotros dos sois amigos? Sí. Y no solo eso, sino que estamos haciendo el recorrido en juntos. Bueno, juntos. Y nuestro próximo destino es Akala. Eso quiere decir que ambos habéis logrado vencer a Kaudan, eh. Mantain se alegrará de llevar a dos jóvenes tan prometedores. ¿A que sí? Esto suena estupendo, pero ¿nos podrías enseñar a surfear antes? Solo tenéis que hablar con Mantine. Venga, haz la prueba. Vamos a grabar otra vez. <ríe> Porque tengo la sensación de que se me va a apagar o se me va a desconectar. Es que me muevo mucho. Me muevo más que la compresa una coja. Pero bueno. Vamos a probarlo. Venga. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Por el momento no se me ha apagado. <risas> tutorial, me imagino. Sí, primero tutorial. Sufrago manta es un deporte que consiste en hacer acrobacias de camino a una isla tratando de lograr la puntuación más alta posible antes de alcanzar la línea de meta. Aprende estas cuatro lecciones. Primera lección, aceleración. Si bien manta avanza automáticamente, tendrás que mover el botón deslizante hacia la derecha mientras estás en la ola para bajar y coger velocidad. Tras salir de la ola, mueve el botón deslizante hacia la derecha para volver a tomarla. Cuanto más repitas este proceso, más velocidad ganarás. Vamos a poner en práctica la teoría. Muévete a, a la izquierda y a derecha al cabalgar la ola para ganar velocidad. Vamos, ya tengo ahí ya velocidad suficiente. ¿ya? Ha superado la primera elección. Cuando Mantine gane mucha velocidad, el viento a tu alrededor se volverá de un color naranja. Bien Segunda lección, los saltos Cuando te encuentres en la cresta de la ola Mueve el botón de horizonte hacia la derecha para saltar La altura del, saldo, del salto dependerá de la velocidad que hayas cogido antes Hoy. Venga, coge velocidad e impúlsate hacia el cielo Venga Para coger velocidad es llegar casi a la cresta y bajar todo Subir Y bajar todo Subir Mira ahí Y ahora, derecha dice, ha superado la segunda lección, en función a la acrobacia, la puntuación puede variar según la baja, lo baja o lo alta que la altura de la hora, de, la, de lo que sea la ola. Fíjate bien en la altura a la, a la hora de saltar. Vale. Acelera, tercera lección, acrobacias aéreas. Mueve el botón deslizante cuando te encuentres en pleno salto para hacer a mountain y conseguir muchos puntos, es decir, derecha, arriba, abajo o izquierda. Encadena varios giros para ejecutar acrobacias más complejas y llevarte una puntuación mayor. La combinación disponible se mostrará en la pantalla inferior. Venga, salta e intenta realizar una acrobacia impresionante. Tenemos 3 PC derecha y 3 veces izquierda. Venga. 1, 2, 3. Vale, ha superado la tercera lesión. Te has fijado en el anillo brillante que aparece tras cada acrobacia de Mantine. Si consigues iniciar la siguiente, nada más se desvanezca el anillo, te llevarás la puntuación, una puntuación mayor. Vale, eso no lo había yo, no me había percatado yo en un principio. Espérate. Cuarta lesión, el amerizaje. Esto es lo, lo que peor lo llevo. Una vez alcanzado el, el pico de la altura, la altura, Mantine empezará a descender. Hacia la ola para tomarla de nuevo Si aún está realizando un giro justo al amerizar La hora se lo tragará Asegúrate de completarlo antes de, en de entrar en contacto con el agua Vale Ok, venga, vamos para allá Vamos a intentarlo Uno Venga, vamos ahora Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vale, no, no lo conseguí <ríe> Porque no había acabado la segunda acrobacia ¿Ve? Se me paró ¡Ay, qué pena! Se me apagó la máquina Bueno, pausamos Lo dicho Como me muevo un montón, no lo voy a hacer así Voy a ver si puedo cambiar de opinión Por el. Con el yate. Así que. Voy hasta el yate y enseguida vengo. Vale, ya estamos aquí. Vamos a hablar con Kukui. No, no puedo cambiar de opinión. Pues nada, lo haré fuera. A, a ver. Voy a intentar ir por aquí. <ríe> Quiero comprar un billete. Me cago en todo, voy a tener que hacer su Feo Mantain sí o sí. Pues nada, lo hago con la otra Nintendo y. y vuelvo. Bueno, ya he llegado aquí a Kantai y. quiero enseñarles la primera puntuación. El puesto de surfero de la playa de el primero está el bravo con 27.200 puntos. Vale. Uy, pues nada, no lo puedo ver aquí. Bueno, tuve 14.000 y pico. Pero vamos, que no es algo que me resulte novedoso porque básicamente no es la primera vez que juego. A ver. Tilo. ¿Qué pasó? Mira, mira. Pikumuku para dar y tirar. Digo, para dar y tomar Parece que están dormidos, así que dejémoslo descansar e intentemos no despertarlo. Vamos por aquí. Y vamos a... aquí. Hello. Bueno, el barco. <ríe> pues mira, llegué yo antes. ¡Hombre! Aquí tenemos a Tilo y a Lee Pintora. ¿Qué tal la experiencia con sobre Mantine? Está genial, pero con la capturadora no puedo jugar. Se nota que lo estáis pasando de maravilla con el recorrido insular. Se Seguid así y llegaréis lejos. Entonces, profesor, hemos llegado más rápido nosotros con Mantine que usted, que usted con su yate. La verdad es que el yate del profesor, aunque es muy cuco, tiene ya solera. ¡Cos! Siempre tan informal, eh, Cucuy. No hay más que verte. Ese pechamen seguro que tiene. Que des descolocar a todo aquel que te ve por primera vez. Al menos a mí me pasó. Vuelve a la bolsa, nebulilla. No te preocupes, Lilia. Vale. Claro que no. Maila. Hola, ricuras. Soy Maila y es un placer. Hola a todos y bienvenidos. Me llamo Lulu, soy una de las capitanas. Venía de recibiros y de camino me he cruzado con Lulu. Así es, y mi prueba está lista para que disfrutéis en todo su esplendor. Especialmente vosotros dos. Esos Pokémon tienen un aspecto imponente de veras. Y tened en cuenta que Lulú no es la única capitana de la isla. Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Eso que lo decía la chavalada. Que para algo es un recorrido insular. Supongo que sí. Bien, en ese caso disfrutaré recorriendo a gala con vuestros Pokémon. Cuando estéis listos, estaré preparado, estaré esperando para medirme contra vosotros. De hecho, estoy deseando que llegue el momento. Venga, Lulú, vámonos. Jalala. <risas> Podrían no haberle puesto una frase diciéndole adiós o algo. Seguro que estaba preocupada por si llegamos bien. Pero jamás lo admitiría. Esta mail nunca cambiará. Será toda una cajuna. Pero en el fondo es un cacho de pan. En Acala hay nada, nada menos que tres pruebas diferentes. Si queréis empezar ya con ella. Tenéis que avanzar por la ruta 4 y llegar a pueblo, pueblo Hanna. Creo que lo primero que hay que hacer es buscar un centro Pokémon. Y de paso podríamos probar las malasadas locales. A ver qué tal están. Creo que yo iré a dar una vuelta a las tiendas mientras tanto. También me gustaría averiguar algo sobre las ruinas y que. ya que Nebulilla tiene tanto interés. Vale, vamos a buscar, que creo que por aquí había un indomicinio. Míralo aquí. Ya en 16, me queda un poquito para ir para coger el primer Pokémon Totem. Eh, no sé si aquí dentro habrá alguna. Así que vamos a echar un vistacito. Yo ver no veo ninguna. Ay, Dios mío. ¿Tiene un momento? Disculpa por la pregunta repentina, pero... ¿Sabes qué es una S-Wall? Sí. Una Golden Silver. Vaya, entonces conoces a César, el artesano capaz de fabricar Pokéball, que es el orgullo de, de toda la región de la región de Si sí es, es el nombre que recibe una Pokéball fabulosa creada por César. Gese con la sigla de la de Gula Suprema. Suena genial, en serio. Gula Suprema no. Bueno, también hay a quien se refiere a ella como Gold Silver Ball. Ah, mira tú. ¿En qué quedamos? La verdad no tiene dueño, muchacho. Perdona por haberte entretenido, entrenador. Toma. Acepta este que usted, por las molestias. Uh, una honor bull. Gracias. Señora, usted me da algo. No me da nada, pero conversación toda la que quiera, ¿no? ¿Y, y tú, chica, me da algo? ¿Me da algo? Dame algo. En el pasaporte lleva la foto Poli, malo ¿Cuántos Pokémon crees tú que puede haber En el mundo? Montones ¿eh? 720 y pico Creo que hay a día de hoy ¿Usted me da algo? Nahita. Pues yo no veo ninguna de mis insignia Si la hay no la veo bueno, Vamos Sí, claro que sí, señor Claro, claro Usted me habla de canto, me habla de yoto. Esto que aquí es lo de las malas hadas, ¿no? No. Esta la oficina de turismo, vale. El Valle de los Pikachu. Aquí me voy a sacar una foto. Mira, yo veo 12 sí. Muy bonito. A ver, señor. Esta es el quita. El inspector de mote. No. Venga. Y bueno, creo que vamos a irlo dejando. Cuando hablamos ahora con Lily. Sí. Y voy a hablar con esa señora, pero bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí, vamos a hablar con ella y lo dejamos. Ah, hola, le pintora. Cosmo. ¿Está buscando las ruinas? No, ¿está comprando ropa? Sí, pero este amiguito no para quieto. Creo que quiere visitar las ruinas de la vida. Al parecer los, el espíritu guardián de Akala se llama Tapulele. Cosmo. Me encantaría que nos acompañara. Parece que este pequeñín le gusta le, le gusta mucho. ¿Sabes el Pintora? Ok. Bueno, nosotros estaremos en el hotel Arrullo del Mar. Tengo una cita con alguien muy importante. Ese de ahí, el grandote. No te preocupes, el hotel se ve desde aquí, así que estoy segura de que no voy a perderme. Cosmo. Ahí está. Lili, di tu frase. Tú a la bolsa, Cosmo. Hazme el favor. Pobre Cosmo Vive un sin vivir. Venga Chao pescado. Bueno, pescadilla He escuchado que hay un grupo de malvados llamados Team School Que se dedica a robar los, los Pokémon de la gente Debemos ir con cuidado y evitar toparnos con tipos tan peligrosos, ¿vale, Pintora? Ok, no te preocupes. Los tengo yo a raya. Eh, sí, vamos a ver ropa. Vamos a ver ropa. Ropa, ropa. ¿A usted los espindas me dan algo. Mm. Dolores de cabeza. Mm. Oye, tú, ¿te puedo pedir un favor? Vale. Ah, mejor, soy una escena, ¿sabes? Hay que un Pokémon seriazo de infarto que quiero usar como referencia para el próximo modelito, vamos, cualquiera se llama Salazel. te estaría muy agradecido de si, si capturaras uno por mí y me enseñaras su entrada en la Pokédex, por supuesto, no te pido que me hagas, eh, que lo hagas por amor al arte, te pagaré por las molestias, ¿vale? Ok, un Salazel. bienvenido Vamos a ver qué ropa puedo comprar aquí, que esta es más económica, ¿vale? Esta sí que me la puedo comprar. A ver... Y me quedo con nada de dinero. Sí. Bueno, ya estoy algo customizado. Para que no digan. Pues nada, lo vamos a ir dejando ahora sí por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no está suscrito, puede suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.